Hola amigos de youtube acá estamos en un nuevo video de roblox buenos no voy a hacer el video muy largo así que no se van a aburrir sin comentarios por favor dale like y comenta y si eres nuevo suscríbete. Este mapa como ven es de parkour y acá estamos en los primeros niveles. Bueno, muchos me verán un poco noob, pero este pama lo escogí para practicar, no se sé quejen de mí. Thank you. No mientas, este muro no me agrada si me muero otra vez. Te prometo que dejaré nada y te lo desbarato. ¡Ah! Hola, me llamo Idiota Pendejo, vayas y llevo 72 años sin banarme. <risa>